El terreno sigue por allí, hay como un pequeño edificio. Pero... Esto es lo interesante. Es curioso el hecho... Echamos ¿eh? una vueltita igual? Sí, sí parece fácil. Lo único que recuerda es que por otro lado por donde parece que hay cámaras. Para que funcionen ya es otra historia. ¿Por ahí? Sí. A la vuelta de... Bueno, más adelante, a la vuelta de la esquina. es puedes... tiene un momento de aquí Por la punta Está como un poco Pelado sí. Desgastado ¿eh? Cuélgate Hombre, yo un poquito pero... A mí me aguanta creo que la otra así que hay que hacerlo rápido porque. Sí, pues sí. Oye, ¿y esta de aquí a lo mejor no? A lo mejor es solo garaje. No sí. Sé. Solo garaje, no. Nada, solo garaje, bájalo. Sujetar un momento, Vale, sí. Eso es un foso, ¿no? Para... Sí. Más o menos. La otra, yo lo sigo viendo más sencillo por aquí. ¿Por ahí? ¿Cómo te ha sonado? ¿Qué? ¿Cómo te ha sonado? No sé ¿Al abrir alguna puerta o algo? Puede ser Si he visto las luces de emergencia estaban encendidas eso me ha cagado un poco no lo estaba escuchando desde dentro He saltado. he saltado. No sé cómo no me he matado. A ver, ha saltado todo eso? Pero... No deja de sonar, ¿eh? Salimos y esperamos aquí. No sé Para salir, ¿cómo salir por el otro lado? Si sí, va a entrar al pasillo o algo, cuando te ha alarma? No me he dado ni cuenta. No me he enterado que estás mandando de alarma. De repente me quedo aquí y he escuchado un... Pero súper flojito, porque yo entro, no se escucha. ¿Y sabes cómo he ha dicho? Ahí está sonando. Y he empezado a correr como un cabrón. Pues... Joder. O sea, tienen tiene, tiene sensores de movimiento. Sí. Son sensores seguro. Pues no sé. ¿Qué hacemos? Podemos esperar a ver si para de asesinar y volver a entrar.